Serenatas Luis Barbosa Hola, ¿qué tal? Soy Luis Barbosa y hoy estoy muy contento porque hemos llegado aquí a la Fundación Pégate ya y la digamos La Matrona, Doña María bertilda está cumpliendo 100 añitos, así que veamos cómo transcurre esta serenata con Luis Barbosa. Hoy que ese día te puso el día de cien años, y Dios se ha dado un año Y así decirte prosperidad Oye, vaya bendita Felicidades, felicidades Decíamos todos de corazón Felicidades, felicidades En los caminos de mi Señor Vimos todos con gusto y placer Todas las flores La pila del bautismo Cantaron los reyes señores a Vengo a decirte que es mi reina consentida Que su cariño me alimenta y me da fe Que su consejo es mi tesoro en esta vida Madrecita querida Hoy que cumples años, te vengo a dar la bendición, que Dios desde el cielo te mandó, para llenarte de felicidad para todos, oh, oh. que Dios te bendiga y que cumples muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. Y que cumplas muchos años Yo te traigo mi cariño Este es mi mejor regalo Serenatas, Luis Barbosa. El de de la unión que Dios del hogar por su por a quien de quiere de sino a los hijos, son la prolongación. Resistencia, después tantos esfuerzos y desvelos para que no les falte mucho no nada para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada. Sentimientos Bueno, cuénteme, ¿le gustó la serenata? Sí, señor. ¿Qué canción le gusta a usted? ¿El porro, el vallenato, la salsa? ¿Qué le gusta? Esa, cualquiera de esas. ¿Cualquiera? Veo que se la gozó toda, ¿no? Bueno, entonces, de verdad que muchas gracias de parte de Serenata Viva Barbosa. Mil bendiciones para ti. Feliz cumpleaños, María. Gracias. Gracias. Por todas partes, algo tan bonitito que no sé qué decir Lo tiene en la cabeza, lo tiene en las espaldas Lo tiene en todo el cuerpo y me está poniendo a mí Lo tiene en la cabeza, lo tiene en las espaldas Lo tiene en todo el cuerpo y me está poniendo a mí Ay, no sé qué tiene esa muchacha que me remacha Ay, no sé qué es esto, pero estoy loco del embeleso.